Theon La voz del rey sonaba ahogada por la rabia. Sois peor pirata que Sandalor-san. Theon Greyjoy abrió los ojos, los hombros le ardían y no podía mover las manos. Durante lo que dura la mitad de un latido, temió estar de regreso en su antigua celda de fuerte terror, y que la mezcla de recuerdos en su cabeza no fuera más que un sueño febril. Se había dormido, comprendió. ¿Eso o se había desmayado por el dolor? Cuando trató de moverse, se balanceó de lado a lado, con la espalda arañando la piedra, colgaba de un muro dentro de una torre, con las muñecas encadenadas a un par de oxidados aros de hierro. El aire apestaba a turba quemada, el suelo era tierra aplastada, escalones de madera subían en espiral por dentro de las paredes hasta llegar al techo. No vio ventanas. La torre era húmeda, oscura y sin confort alguno. Una silla de alto respaldo y una mesa arañada que descansaba sobre tres caballetes constituían su único mobiliario. No había ningún retrete a la vista, aunque Dion vio un orinal en un sombrío hueco. La luz provenía de las velas sobre la mesa. Sus pies colgaban a seis pies por encima del suelo. «Las deudas de mi hermano», murmuraba el rey. La de Joffrey también». Aunque esa abominación bastarda no fuera mi familia. Dion se retorció en sus cadenas. Él conocía esa voz. ¡Stanis! Dion Greyjoy rió. Una punzada de dolor subió por sus brazos, desde los hombros hasta las muñecas. Todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido. Foso Caelin. Fuerte túmulo e invernalia. Abel y sus lavanderas. Carroña y sus ambers. El viaje a través de la nieve. Todo eso solo había servido para cambiar un torturador por otro. —Alteza —dijo suavemente una segunda voz—, perdonad, pero vuestra tinta se ha congelado. —El bravosi sí, —supo tion. —¿Cuál era su nombre? —Daiko. —Daiko algo. —Quizás un poco de calor. —Conozco una manera más rápida. —Stanis desenvainó su daga. Por un instante... Thion pensó que iba a apuñalar al banquero. No tendréis una gota de sangre de ese, mi señor, podría haberle dicho. El rey apoyó la hoja de su cuchillo contra la yema de su pulgar izquierdo y cortó. Así, firmaré con mi propia sangre. Eso debería ser felices a vuestros amos. Si eso complace a vuestra Alteza, complacerá al banco de hierro. Stan mojó una pluma en la sangre que brotaba de su pulgar y garabateó su nombre en la pieza de pergamino partir es hoy. Lord Bolton puede atacarnos pronto. No os quiero atrapado en medio de la lucha. También yo lo preferiría. El bravo sí deslizó el rollo del pergamino dentro de un tubo de madera. Espero tener el honor de servir a vuestra Alteza de nuevo cuando estéis sentado en el trono de hierro. Esperáis tener vuestro oro de vuelta, queréis decir, ahorrados vuestras galanterías. Es efectivo lo que necesito de bravos, no vacías cortesías. —Decirle al guardia de afuera que necesito a Justin Massey. —Con placer. El banco de hierro siempre se alegra de ser útil. El banquero hizo una reverencia. —Cuando salía por la puerta entró otra persona, un caballero. —Los caballeros del rey habían estado yendo y viniendo toda la noche, recordó débilmente a Dion. Ese parecía ser el pariente del rey, delgado, de pelo oscuro y ojos duros, con la cara marcada por la viruela y viejas cicatrices. Vestía una desvaída túnica bordada con tres polillas. «Mi señor», anunció, «el maestre está fuera», y Lord Arnulf envía noticia de que también estará encantado de desayunar con vos. ¿El hijo también? Y los nietos, además. Lord Gull solicita audiencia, «quiere, sé lo que quiere», el rey señaló a Tion, a él. Gull lo quiere muerto, Flint, Norrie, todos los quiere muerto. Por los niños que mató, venganza para su precioso net. ¿Los complaceréis, Alteza? Ahora mismo. El cambia capas me es más útil vivo. Tiene conocimientos que podemos necesitar. Trae dentro al maestro. El rey tomó un pergamino de la mesa y entrecerró los ojos sobre él. Una carta, sabía Tion. Su roto sello era de cera negra, dura y brillante. Sé lo que dice, pensó. Entre risitas están y miro arriba. El cambia capa se remueve. Dion, mi nombre es Dion. Tenía que recordar su nombre. Sé tu nombre, sé lo que hiciste. La salvé. El muro exterior de Invernalia tenía 80 pies de alto, pero en la zona donde había saltado, la nieve se había apilado hasta una profundidad de más de 40. Una almohada blanca y fría. La chica se había llevado la peor parte: Jane. Su nombre es Jane, pero yo nunca se lo diría. Dion había aterrizado sobre ella y había roto alguna de sus costillas salve a la chica, dijo escapamos. Stanny resopló. Caísteis. Hombre la salvó. Si Morse Carroña y sus hombres no hubieran estado en el exterior del castillo. Bolton nos habría recuperado a ambos en unos instantes. Carroña, Dion recordó un hombre viejo, grande y poderoso, de rostro rubicundo y barba blanca y desgreñada. Se sentaba en una silla alta envuelto en una piel de oso de las nieves gigante, cuya cabeza le servía de capucha. Bajo ella, llevaba un parche en el ojo, de cuero teñido de blanco, que le recordó a Tríon a su tío Euron. Le hubiera gustado arrancarlo de la cara de Amber, para asegurarse que debajo tan solo había una cuenca vacía, no un ojo negro brillando con malicia. En su lugar, había susurrado a través de sus dientes rojos y dicho, «Soy un cambiacapas, capas», y el asesino de su familia, había terminado carroña. Sujetarás esa lengua mentirosa o la perderás. Después, Amber había mirado a la chica de cerca, entrecerrando su único ojo bueno. ¿Eres la hija menor? Y Jane había afirmado con la cabeza, Aria, mi nombre es Aria. Aria de Invernalia. Sí, la última vez que estuve entre esos muros, vuestro cocinero nos sirvió un filete y un pastel de riñones, hechos con cerveza, creo. —Lo mejor que he probado nunca. —¿Cuál era el nombre? —¿El del cocinero? —Gage. —dijo inmediatamente Jane. —Era un buen cocinero. Hacía pasteles de limón para Sansa cada vez que conseguía limones. Carroña se mesó la barba. —Estará muerto ahora, supongo. —Como lo estará también vuestro herrero. —¿Cuál era su nombre? —Jane. —Había dudado. Maiken. pensó Theon. —Su nombre era Maiken. —El herrero del castillo nunca había hecho pasteles de limón para Sansa lo que lo hacía mucho menos importante que el cocinero del castillo en el pequeño y dulce mundo que había compartido con su amiga Jane Poole. «Recuerda, maldita sea, tu padre era el mayordomo, tenía a su cargo todo el personal. El nombre del herrero era Maiken, Maiken, Maiken, hice que lo mataran delante de mí. Maiken», dijo Jane, «more somber gruñó sí». Lo que pudo haber dicho o hecho a continuación, tío nunca lo supo, porque entonces fue cuando el chico apareció corriendo. Le una lanza y gritando que el rastrillo de la puerta principal de Invernalia se estaba levantando. Y como había sonreído, Carroña al oírlo. Tion se retorció sus cadenas y guiñó los ojos hacia abajo, hacia el rey. Carroña nos encontró. Sí, él nos envió aquí, pero fui yo quien la salvó. Pregúntale vos mismo. Ella se lo contaría. Me has salvado. Había susurrado Jay mientras la llevaba a través de la nieve. Estaba pálida de dolor, pero había pasado una mano por su mejilla. Y le había sonreído. -Yo salvé a Ley Diaria -le susurró a Tion en respuesta. Y entonces, todas a la vez, las lanzas de Morse a hombre aparecieron a su alrededor. -¿Esta es vuestra manera de agradecérmelo? -preguntó Stannis, pateando débilmente contra el muro. Su sombra le causaba una completa agonía. Su propio peso estaba arrancándolo de su sitio. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí colgado? La torre no tenía ventanas. No tenía manera de saberlo. Quítame las cadenas y os serviré. ¿Cómo serviste a Ross Bolton y a Robert Stark? Stanley resopló. Creo que no. Tengo un final más cálido en mente para ti, cambia capas, pero no hasta que hayamos acabado contigo. Tiene intención de matarme. El pensamiento resultó extrañamente reconfortante. La muerte no asustaba a ti, Owen oh, Greyjoy. La muerte significaría un fin para el dolor. Acabad conmigo, pues, urgió al rey. Decapitadme y insertad mi cabeza en una lanza. Yo asesiné a los hijos de Lord Eddard. Debo morir, pero hacedlo rápido. Él viene. ¿Quién viene? ¿Bolton? Lord Ramsey, sí, sos Dion. El hijo, no el padre. No debes confundirlo, Rus. Rus está a salvo entre los muros de Invernalia con su nueva y gorda esposa. Ramsey viene. Ramsey nieve, quieres decir, el bastardo. Nunca le llames a Say. Se... La saliva salpicó de los labios de Thion, Ransa y Bolton, no Ransa y Nieve, nunca Nieve, nunca debes recordar su nombre o os hará mucho daño. Puede intentarlo, sea cual sea el nombre que use. La puerta se abrió con un golpe de frío viento negro y con un remolino de nieve. El caballero de las polillas había regresado con el maestre a por lo que el rey había enviado su ropa gris recogida bajo una pesada piel de oso. Dentro de él entraron otros dos caballeros portando sendas, jaulas, con un cuervo a cada una. Uno era el hombre que había estado con Hacha cuando el banquero le entregó, un hombre corpulento, con un cerdo alado en su túnica. El otro era más alto y musculoso, de hombros más anchos. El peto del grandulón tenía incrustaciones de plata sobre el acero. Aunque estaba arañada y manchada, aún brillaba con la luz de las velas. La capa que vestía por encima se sujetaba con un corazón ardiente. El maestre Taibal anunció el caballero las polillas. El maestro, sin de rodillas, era pelirrojo y de hombros redondos, con ojos muy juntos que se mantenían parpadeando hacia Tion, quien colgaba del techo. —¡Alteza! ¿Cómo puedo serviros? Stani no respondió inmediatamente. Estudió al hombre ante él con el ceño fruncido, levantados el maestro se alzó soy maestra en fuerte terror ¿cómo es que estás aquí con nosotros? Lord arnold me trajo para atender a sus heridos ¿a sus heridos o a sus cuervos? ¿A ambos vuestra alteza ambos Stan y se escupió la palabra el cuervo de un maestro huele un sitio y solo un sitio ¿eso es correcto? el maestro limpió el sudor de sus cejas con una manga no completamente vuestra alteza la mayoría sí unos pocos pueden ser enseñados para volar entre dos castillos. Tales pájaros son muy apreciados. Y uno, muy de vez en cuando, puede aprender los nombres de tres, o cuatro, o cinco castillos, y volar cada uno de ellos cuando se le ordena. Pájaros tan listos como esos aparecen solo una vez cada cien años. Stannis hizo un gesto hacia los negros pájaros en las jaulas. Esos dos no son tan listos, supongo. No vuestra Alteza, ojalá fuera así. Decidme entonces... ¿A dónde están entrenados a volar? El maestro Taibal no contestó. Dion Greyjoy pateó débilmente río por lo bajo. Atrapado. Respóndeme. Si soltáramos esos pájaros, ¿regresarían a fuerte terror? El rey se inclinó hacia adelante. O en lugar de eso, volarían a Invernalia. El maestro Taibal orinó en sus ropajes. Dion no podía ver la oscura mancha expandiéndose desde donde colgaba pero el olor de la orina era claro y fuerte. «El maestro Taibal ha perdido su lengua», señaló Stanis a sus caballeros. «Godri, ¿cuántas aulas has encontrado?» «Tres, Alteza», dijo el corpulento caballero de pelo plateado. Uno estaba vacía. «Vuestra Alteza, mi orden jura servir nosotros...» «Lo sé. Todo sobre sus votos. Lo que quiero saber es qué decía la carta que habéis enviado en Bernalia». —¿Tal vez comunicaste Lord Bolton dónde nos encontramos? S -s -s —Señor. Los redondeados hombros de Tybal se alzaron con orgullo. La regla de mi orden me prohíbe divulgar los contenidos de las cartas de Lord Arnolf. —Vuestros votos son más fuertes que vuestra vejiga, parece. —¿Vuestra Alteza debe entender, debo? El rey se encogió de hombros. —Si eso creéis, sos un hombre de conocimiento después de todo. Tú, maestro en roca de Aragón. Que era casi un padre para mí. Tengo un gran respeto por vuestra orden y sus votos. Sin embargo, Sir Clayton no comparte mis sentimientos. Si os pongo a su cargo, podría estrangularlos con vuestra propia cadena o sacaros el ojo con una cuchara. Solo uno, Alteza, comentó voluntarioso el calvo caballero, el del cerdo alado. ¿Le dejaría el otro? ¿Cuántos ojos necesito un maestro para leer una carta? Preguntó Stanis. Uno debería ser suficiente, creo no deseo dejaros incapaz de llevar a cabo vuestros deberes para con vuestro señor sin embargo los hombres de Rose Bolton pueden estar dirigiéndose a atacarnos incluso en estos momentos por lo que debéis entender si presiendo de ciertas cortesías os lo preguntaré una vez más ¿Qué había en el mensaje que enviaste a Invernalia el maestro se estremeció un mapa alteza el rey se reclinó en su silla sacarlo de aquí y ordenó Dejad los cuervos. Una vena latía en su cuello. Con fina, esta gris desgracia a unas cabañas hasta que decida hacer con él. Así será, declaró el corpulento caballero. El maestro se desvaneció en medio de otro golpe de frío y nieve. Solo el caballero de las tres polillas permanecía. Stanley formuló con la mirada al colgante. Tion, no eres el único cambiacapas aquí, parece. Ojalá que todos los caballeros de los Siete Reinos tuvieran un solo cuello. Se volvió hacia su caballero. sir Richard. Mientras estoy desayunando con Lord Arnulf, debéis desarmar a sus hombres y ponerlos bajo custodia. La mayoría estarán dormidos. No le hagáis daño a alguno, a menos que se resistan. Podría ser que fueran ignorantes. Interroga a algunos acerca de este punto. Pero dulcemente, si no tienen conocimiento de esta tradición, tendrán una oportunidad para probar su lealtad. Agito una mano para despedirlo. Envíadme a Justin Massey. Otro caballero, su potión cuando Massey entró. Este era bien parecido, con una barba rubia limpiamente recortada y el pelo liso y espeso, tan pálido que parecía más blanco que dorado. Su túnica portaba la espiral triple, un signo antiguo para una casa antigua. «Se me ha comunicado que Vuestra Alteza necesita de mí», dijo con la rodilla en el suelo. Esta sintió con la cabeza. «Escoltaréis al branquero bravo y de regreso al muro, escogéis seis buenos hombres y tomad doce caballos, para montar o para comer». Al rey no le pareció divertido el comentario. Os quiero lejos antes del mediodía, ser. Lord Bolton podría atacarnos en cualquier momento y es imperativo que el banquero regrese a Bravos. Debéis acompañarlo a través del mar estrecho. Si va a haber una batalla, mi lugar está aquí con vos. Vuestro lugar está donde yo diga. Tengo 500 espadas tan buenas como la vuestra, o mejores, pero vos tenéis maneras agradables y una lengua locuaz, y me serían más útiles en Bravos que aquí. El banco de hierro me ha abierto sus cofres. Recogeréis su dinero y contrataré barcos y mercenarios, una compañía de buena reputación, si podéis encontrar alguna. La compañía dorada sería mi primera lección si no estuvieran bajo contrato. Buscarlos en las tierras disputadas, si es necesario, pero primero contrata tantas espadas como puedes encontrar en Braus y envíamela por Guarda Oriente. También arqueros, necesitamos más arcos. Un mechón del pelo de Sir Justin había caído sobre uno de sus ojos. Se lo recolocó y dijo... Los capitanes de las compañías libres unirán a un señor con mayor agrado que un mero caballero, Alteza. No poseo ni tierra ni título. ¿Por qué deberían venderme sus espadas? Acudid a ellos con ambas manos llenas de dragones dorados, dijo el rey en tono ácido. Eso resaltará persuasivo. Veinte mil hombres deberían bastar. No regreséis con menos. Eh, Mi señor, ¿puedo hablar libremente? Solo si habla rápido. Vuestra Alteza debería ir a bravos con el banquero. ¿Ese es vuestro consejo? ¿Que debería huir? La cara del rey se oscureció. También ese fue vuestro consejo en el agua negra, si recuerdo bien, cuando la batalla se volvió contra nosotros. Dejé que vos y Jorge me arrastran de regreso a Rocarón como un perro paliado. El día estaba perdido, Alteza. Sí, eso dijisteis. El día está perdido, mi señor. Retroceded ahora para poder perder otro día. Y ahora, ¿queréis que salga corriendo por el mar estrecho? ¿Para levantar un ejército? Sí, como Igor Ríos hizo tras la batalla del campo Hierba Roja, donde Daemon Fuego Oscuro cayó. No me di lecciones de historia, ser. Daemon Fuego Oscuro fue un rebelde y un usurpador. Eigo Ríos era un bastardo. Cuando huyó, juró que regresaría para poner a un hijo de Daemon sobre el trono de hierro. Nunca lo hizo. Las palabras son viento, y el viento que empuja exiliados por el mar estrecho raramente los vuelve a traer. Ese chico, Viserys Targaryen, también hablaba de regresar, se me escapó entre los dedos en Roca de Aragón, tan solo para gastar su vida mendigando mercenarios. El rey mendigo, lo llamaban en las ciudades libres. Bien, yo no mendigo, no iré de nuevo, soy el heredero de Robert, el legítimo rey de Poniente, mi lugar está entre mis hombres, el vuestro está en bravos. Id con el banquero y hacer lo que es. os he mandado. Como ordenéis? Dijo Ser Justin. Podría ser que perdiéramos esta batalla, dijo el rey sombríamente. En bravos podéis oír que estoy muerto. Puede que incluso sea cierto. Debéis encontrar mi mercenario pese a todo. El caballero dudó: Alteza, si estás muerto, vengaréis mi muerte, y sentaréis a mi hija en el trono de hierro o moriréis en el intento. Ser Justin puso una mano sobre el empuñador de su espada. Sobre mi honor de caballero tenéis mi palabra. Oh, y llevaos a la chica a estar con vos. Entregase la Lor, comandante Nieve, en vuestro camino a Guarda Oriente. Stannis golpeó con los dedos el pergamino que reposaba ante él. Un auténtico rey paga sus deudas. ¿Las paga? Sí, pensó Dion. Las paga con moneda falsa. Yo nieve iría a través de la impostura a la primera. El resentido bastardo de Stark había conocido a Jane Poole y siempre había tenido cariño a su pequeña y media hermana Aria. Los hermanos negros os acompañarán hacia el castillo negro, siguió el rey. Los hombres de hierro permanecerán aquí, supuestamente para luchar por nosotros. Otro regalo de Taiko, Nestoris, como yo lo veo, tan solo nos lo retrasarán. Los hombres de hierro se hicieron para los barcos, no para los caballos. Lady Arya debe tener compañía femenina, también. Tomata, Lisanne y Mormot. Sir Justin se colocó el pelo de nuevo. ¿Y Lady Asha? El rey lo consideró un momento. No. Un día, vuestra Alteza necesitará tomar las islas de hierro. «Será mucho más fácil con la hija de Bailon Greyjoy como marioneta, con uno de vuestros leales hombres como su señor esposo. ¿Vos?» El rey frunció el ceño. «La mujer está casada, Justin. Un matrimonio por poderes nunca consumado, fácil de anular. Además, el novio es anciano, puede que muera pronto. Acabas una espada a través de su barriga si llegas a tenerla a tu alcance, el orgusano. Dios sabía cómo pensaban esos caballeros». Stanis apretó los labios. Servidme bien en este asunto de los mercenarios si puede conseguir vuestro deseo. Hasta entonces, la mujer debe seguir siendo mi cautiva. Sergio Stin se inclinó su cabeza. Comprendo. Eso solo pareció irritar al rey. No necesito vuestra comprensión. Solo vuestra obediencia. Poneos en camino, ser. Esta vez, cuando el caballero marchó, el mundo de más allá de la puerta pareció más blanco que negro. Stanis Baratheon. Caminó por la estancia. La torre era pequeña, húmeda y estrecha. Unos cuantos pasos llevaron al rey hasta Tillón. ¿Cuántos hombres tiene vuelto en Invernalia? Cinco mil. Seis. Más. Hizo una horrible mueca al rey. Todos dientes rotos y astillados. Más que os. ¿Cuántos pretende enviar contra nosotros? No más de la mitad. Era una superstición, cierto. Pero le parecía correcta. Bolton no era hombre que se lanzará ciegamente a la nieve, con Mapo sin él, mantendría su fuerza principal en reserva, sus mejores hombres junto a él. Confiando en el muro masivo doble de Invernalia, el castillo estaba abarrotado. Los hombres estaban a punto de lanzarse del cuello de otros, los Manderly y Frey en especial. Serán ellos a los que su señoría enviarán tras vos, aquellos de los que se alegrarán de librarse». Wyman Manderly, la horca del rey, se torció con desprecio. Lord, demasiado gordo para montar a caballo, demasiado gordo para ir, venir a mí, aunque no para ir a Invernalia. Demasiado gordo para doblar su rodilla y ofrecerme su espada, aunque ahora la blande por Polton. Envié a mi señor de la cebolla a tratar con él, y el señor demasiado gordo hizo una carnicería con él y colgó su cabeza y manos sobre los muros de Puerto Blanco para que se lo regodearan los Frey, y los Frey... ¿Ha sido olvidada ya la boda roja? El norte recuerda. La boda roja, los dedos de Lady Horwood, el saqueo de Invernalia, bosque espeso y Ciudadela de Thorin, lo recuerdan todo. Bran y Raikon, solo en los hijos del molinero. Frey y Manderly nunca juntarán sus fuerzas. Vendrán por vos, pero por separado. Los Ramsay no estará lejos, en su retaguardia. quiera su novia de regreso, quiera su hediondo. La sonrisa de Theon fue a medias una risita, y a medias un sollozo. Lord Ramsey es el que vuestra alteza debe temer. tan y serio solo oírlo. Derroté a tu tío y a su flota de hierro en las costas de Fair Island. La primera vez que vuestro padre se coronó, mantuve bastión de tormentas contra el poder del Rejo durante un año y tomé roca de Aragón de los Targaryen. Aplasté Menstrider en el muro, aunque me superaban por 20. Y me cambié a capas. ¿Qué batallas has ganado el bastardo de Walton para que va a temerlo? No debes llamarle eso. Una ola de dolor atravesó a ti un Greyjoy, cerró los ojos e hizo una mueca. Cuando lo volvió a abrir, dijo, no lo conocéis. No más de lo que él me conoce a mí. Me conoce, gritó uno de los cuervos que el maestro había dejado atrás. Golpeó sus alas negras contra las barras de su jaula. Conoce, gritó de nuevo. Stanis se volvió. Detén ese ruido. Detrás de él, la puerta se abrió. Los Karstak habían llegado. Doblado y retorcido, el castellano de Bastión Karst se inclinaba pesadamente sobre su bastón a medida que se acercaba a la mesa. La capa de Lord Arnulf era de fina lana gris, bordeada en sable negro y abrochada con una estrella plateada. Un rico adorno, pensó Thion, sobre un pobre remedio de hombre. Había visto esa capa antes, lo sabía, y había visto al hombre que la llevaba, en fuerte terror. Recuerdo, se sentó y cenó con Lord Ramsey y a un ver mataputas La noche que sacaron a Ediondo de su celda El hombre junto a él solo podría ser su hijo 50, juzgó Dion, con cara redonda y blanda como la de su padre Si Lord Arnolf le engordara, tras él, caminaban tres hombres más jóvenes Los nietos, asumió Uno llevaba cota de malla, el resto estaban vestidos para el desayuno No para la batalla, estúpidos Alteza, Arnold Castark inclinó su cabeza. Es un honor. Buscó un asiento. En su lugar, sus ojos encontraron a Thion. ¿Y quién es este? El reconocimiento llegó un latido después de las palabras. Lord Arnold palideció. Su estúpido hijo permaneció ajeno. No hay sillas, observó Billy con uno de los cuerpos gritó dentro de su jaula. Solo la mía. está y se sentó en ella. No es el trono de hierro pero aquí y ahora cumple su cometido. Una docena de hombres entraron a través de la puerta de la torre, liderados por el caballero las polillas, y el hombre corpulento con el peto plateado. Sois hombres muertos, comprenderlo, siguió el rey, solo queda por determinar la manera de vuestra muerte. Estáis avisados, así que no me hagáis perder el tiempo con negaciones. Confesad y tendréis el mismo final amable que el joven lobo dio a los Riker, Mentid y arderéis, escoged. Yo escojo esto. Uno de los nietos agarró la empuñadura de su espada e intentó defundarla. Eso probó ser una pobre elección. La hoja del nieto no se había liberado de su vaina cuando dos de los caballeros del rey estuvieron sobre él. Terminó con su antebrazo en el suelo y la sangre brotando del muñón. Y con uno de sus hermanos tropezándose hacia las escaleras, sujetándose una herida en la barriga, subió seis escalones antes de caer de nuevo al suelo. Ni Arnold Karstak ni su hijo se movieron. «Lleváoslos», ordenó el rey. «Verlos me remueve el estómago». En unos instantes, los cinco hombres habían sido atados y sacados de la estancia. El que había perdido el brazo de la espada se había desmayado por la pérdida de sangre, pero su hermano de la barriga herida gritaba por lo tos. «Así trato con la tradición, cambia capas», informó Stanis a Thion. «Mi nombre es Tion. «Como deseéis, decirme, Tion. ¿Cuántos hombres tenía con él Mors hombre en Invernalia? Ninguno Hombre no Hizo una mueca ante su propio ingenio Tenía niños, yo los vi Aparte de un puñado de sargentos, casi inválidos Los guerreros que Carroña había traído desde el último refugio Apenas eran lo suficientemente mayores para afeitarse Sus lanzas y hachas tenían más edad que las manos que las empuñaban Era Mataputas Homber quien, ten, quien tenía hombres dentro del castillo También los vi Viejos, todos ellos Tion rió Mor se llevó a los jovencitos Y Joth a los barbagrises Todos los hombres de verdad se fueron con Gran John Y murieron en la boda roja ¿Es lo que quería saber, Alteza? El rey Stanis ignoró la burla Niños Fue todo lo que dijo, con disgusto los Niños, no sostendrán mucho a Lord Bolton No mucho Estuvo de acuerdo, Tion. No mucho en absoluto No mucho, gritó el cuervo de su jaula el rey lanzó una mirada irritada al pájaro Ese banquero, hombre bravo sí, afirmaba que ser Aenys Frey está muerto ¿Hizo eso un niño? Veinte niños barbilampiños con picas, le dijo Tion. La nieve cayó con fuerza durante días Tan fuerte que no podías ver los muros del castillo desde diez yardas No más de lo que los hombres de las almenas podían ver más allá de esos muros Así que Carroña ordenó a sus niños que cabaran fosos Fuera de las puertas del castillo entonces sopló su cuerno para traer a Lord Bolton fuera. En su lugar, consiguió a los Frey. La nieve había cubierto los fosos, así que cargaron hacia ellos. A Annie se rompió el cuello. Oí, pero Ser Hosten solo perdió un caballo. Una auténtica pena estar enfadado. Extrañamente, Stanley sonrió. Los enemigos enfadados no me preocupan. La ira hace a los hombres estúpidos. Y Hosten Frey ya era estúpido para empezar. Si la mitad de lo que he oído de él es cierto, dejémosle venir. «Lo hará». Bolton se equivoca», declaró el rey. «Todo lo que tenía que hacer era sentarse dentro de su castillo mientras nos morimos de hambre. En su lugar, ha enviado parte de su fuerza para presentar batalla. Sus caballeros irán montados, los nuestros deberán pelear a pie. Sus hombres estarán bien alimentados. Los nuestros irán a la batalla con barrigas vacías. Nada importa, ser estúpido. Lord demasiado gordo, el bastardo, déjalo venir. Dominamos el terreno» y eso se convirtiera en nuestra ventaja el terreno, dijo Thion. ¿Qué terreno, aquí esta torre mal levantada esta ruina de poblacho no hay terreno alto aquí ni muros tras los que ocultarse ni defensas naturales, aún aún, gritaron los dos cuerpos al unísono, después uno granó y el otro murmuró árbol, árbol, árbol la puerta se abrió más allá, el mundo era blanco el caballero de las tres polillas entró, sus piernas cubiertas de nieve. Golpeó con el pie para sacudírsela y habló. Alteza, los Karstak han sido arrestados. Unos pocos se resistieron y murieron por ello. La mayoría estaban demasiado confusos y se rindieron sin problema. Los hemos reunido en la sala larga y los hemos confinado allí. Bien hecho. Dicen que no saben nada, los que hemos interrogado. Eso dicen. Podemos interrogarlos con métodos más persuasivos. No, los creo. Karzak no podría haber guardado el secreto de una traición si lo hubiera compartido con cada criado o jacuna a su servicio. Algún lancero borracho podría haberla mencionado una noche mientras yacía con una puta. No necesitan saber, son hombres de bastión Kar. Cuando el momento hubiera llegado, habrían obedecido a sus señores, como lo han hecho toda su vida. Como digáis, vuestro señor. ¿Qué hay de vuestras pérdidas? Uno de los hombres de Lord Pesbri murió, y dos de los míos fueron heridos. Sin embargo, si os place, Alteza, los hombres están muy nerviosos. Cientos de ellos se han reunido alrededor de la torre, preguntándose qué ha pasado. Historias de traición corren de boca en boca. Nadie sabe en quién confiar o quién será el siguiente en ser arrestado. Los norteños especialmente. ¿Tengo que hablar con ellos? ¿Sigue esperando, Wood? Él y Artus Flint. ¿Lo recibiréis? Enseguida. Primero la Kraken, como ordenéis. El caballero se retiró. «Mi hermana», pensó a Theon. «Mi dulce hermana». Aunque había perdido toda la sensación en sus brazos, sintió que le revolvían las tripas. Lo mismo que cuando ese banquero grabó y si sin sangre le presentó a Hacha como un regalo. El recuerdo aún irritaba. El corpulento caballero, de calvo incipiente que la acompañaba, no había tardado en pedir ayuda. Por lo que no habían tenido más que unos momentos antes de que Tion fuera arrastrado para encarar al rey. Fue suficiente». Había odiado la mirada en la cara de hacha cuando se dio cuenta de quién era, el asombro en sus ojos, la piedad en su voz, la manera en que la boca se torció con disgusto. En lugar de abalanzarse para abrazarle, habían dado un paso atrás. —¿El bastardo te ha hecho esto? —había preguntado. —No le llames eso. Entonces, las palabras salieron a borbotones de Tion. Trató de contarle todo, todo sobre Diondo y el fuerte terror, y Kyra, y las llaves, como los ranza y no tomaba más que piel, salvo que tú le suplicaras. Le dijo cómo había salvado a la chica, saltando desde el muro del castillo a la nieve. Volamos. Deja que Abel haga una canción sobre ello. Volamos. Entonces, tuvo que contarle quién era Abel y hablar acerca de las lavanderas. Para entonces, Dios se dio cuenta de lo extraño e incoherente que sonaba todo, aunque las palabras no se detuvieron. Tenía frío. Estaba enfermo y cansado. Y débil. Tan débil tan absolutamente débil. Ella tenía que comprender, ella es mi hermana, él nunca tuvo la intención de hacer daño a Bran o a Raikon, Ediondo le hizo asesinar a esos niños, no, Ediondo, él, sino el otro. No soy un asesino de mi propia sangre, insistió. Le contó cómo compartía la cama con las putas de Ramsay, la advirtió de que Invernalia estaba repleta de fantasmas, las espadas han desaparecido, cuatro, creo, o cinco, no lo recuerdo. Los reyes de piedra están enfadados. Para entonces estaba temblando, agitado como un hoja en otoño. El árbol corazón conocía mi nombre, los antiguos dioses. Dion, les oí susurrar. No había viento, pero las hojas se movían. Dion, decían, mi nombre es Tion. Era bueno decir el nombre. Cuanto más lo decía, más difícil resultaba olvidarlo. «Tienes que conocer tu nombre», había dicho su hermana. «Tú, tú me dijiste que ese es Gret, pero eso es mentira, ¿tu nombre es Hacha?» «Lo es», había dicho su hermana, tan suavemente que temió que podía estar llorando. Tío no odiaba eso, odiaba a las mujeres lloriqueando. Jane Poole había lloriqueado todo el camino desde Invernal hasta aquí, lloriqueado hasta que su cara se puso púrpura como una remolacha y las lágrimas se habían congelado en sus mejillas, y todo porque él... Le había contado que debía seguir siendo Aria, o los lobos podrían enviarlo de regreso. «Te en un burdel», le recordó, susurrando a su oído para que los otros no pudieran oírle. Tiene lo más parecido a una puta. Debe seguir siendo Aria. No quería herirla. Era por su propio bien, y el suyo». Ella debía recordar su nombre. Cuando la punta de su nariz se volvió negra por la congelación y uno de los jinetes de la guardia de la noche le dijo que perdería una parte, llena había lloriqueado sobre ello también». A nadie le importa el aspecto de Aria en tanto ella sea la heredera de Invernalia, La aseguró. Un centenar de hombres querrán desposarla, Un millar. El recuerdo dejó a Thion temblando en sus cadenas. «Déjame bajar», suplicó. Solo por un momento después puedes colgarme de nuevo». Stanley Baratheon lo miró desde abajo, pero no contestó. «¡Árbol!», gritó un cuervo. «¡Árbol! ¡Árbol! ¡Árbol!». Entonces, el otro pájaro dijo, ¡Tion! Claro como el día, en el momento en que Asha caminaba atravesando la puerta. Carl, la doncella, estaba con ella, y Tristifer Botley. Dion conocía a Botley desde que eran niños, creciendo juntos en Pike. ¿Por qué se había traído a sus mascotas? ¿Pretendería liberarlo? ¿Acabaría como los Karstack si lo intentaría? Al rey tampoco le complazó su presencia. Vuestros guardias pueden esperar fuera. Si pretendiera hacer daño, dos hombres no me dice los nacidos del hierro inclinaron su cabeza y se retiraron. aching con la rodilla. —¿Vuestra Alteza tiene que estar así encadenado, mi hermano? Parece una pobre recompensa por haberos traído a la chica Stark. La boca del rey se retorció. —Tenéis una lengua valiente, mi señora, no muy diferente a la de vuestro hermano Cambiacapas. —Gracias, Alteza. No era un cumplido. Stannis lanzó una larga mirada a Tion. La aldea carece de calabozos. Y tengo más prisioneros de lo que había anticipado al detenernos aquí. Hizo un gesto a la arrodillada hacha. Podéis levantaros. Se puso de pie. El bravos sí y pagó el rescate de mis siete hombres a Lady Glover. Con alegría yo pagaré un rescate por mi hermano. No hay suficiente oro en vuestras islas de hierro. Las manos de vuestro hermano están empapadas de sangre. Farring me urge para que lo entregue a Rahalor. También Clayton Stock, no lo dudo. Él, Collins, Penny, todos los demás. Incluso aquí, Kiss y Richard, que solo ama al Señor de la Luz cuando sirva sus propósitos. El coro del Dios Rojo solo conoce una canción. En tanto la canción sea placentera a los oídos de Dios, dejémosle cantar. Los hombres de Lord Bolton estarán aquí antes de lo que tú crees. Solo Morse Amber permanecerá entre nosotros y él. Y tu hermano me cuenta que sus filas están formadas enteramente por jóvenes barbilampiños. A los hombres les gusta ver que su Dios está con ellos cuando van a la batalla. No todos tus hombres adoran al mismo Dios. Soy consciente de eso, no soy el tonto que fue mi hermano. Dion es el último hijo superviviente de mi madre. La muerte de sus hermanos la hizo añicos. Su muerte aplastará lo que queda de ella. Pero no he venido para suplicarlos por su vida. Sabio. Lo lamento por su vuestra madre, pero no perdono la vida de los cambiacapas, especialmente de este. Asesinó a dos hijos de Stark. cada norteño a mi servicio me abandonaría si mostrar alguna clemencia, vuestro hermano de morir. Entonces, haced la tarea vos mismo, Alteza. El frío en la voz de hacha hizo que Tion temblar en sus cadenas. Llevarle por el lago al islote en el que crecen los árboles corazón y cortad su cabeza con esa espada hechizada que portáis. Así es como Eddard lo hubiera hecho. Tion asesinó a los hijos de Lord Stark, dáselo a los dioses de Lord Stark, los antiguos dioses del norte, dáselo al árbol, y de repente se produjo un salvaje golpeteo, cuando los cuervos del maestro comenzaron a saltar y a golpear las jaulas con sus alas, sus negras plumas, volando a medida que golpeaban los barrotes con bajos estridentes graznidos. El árbol, graznó uno de ellos. El árbol, el árbol. Mientras que el segundo tan solo gritaba, Tion, Tion, Tion. Tion Greyjoy sonrió. ¿Sabe mi nombre? pensó. Fragmento de Winds of Winter de George Rr R. Martin, publicado originalmente por el autor de forma gratuita en su página web personal, traducido al español por Los Siete Reinos, inspirado en las traducciones de Usera Amas y Sonia Unleashed, narrado por Boris Egeekis.